Desagradable lo tuyo y muy cara dura, ¿estás a favor del, él?, durísimo cuestionamiento a Mariana Fabiani. Hay conductoras que marcan una época y definen un estilo, posiblemente los tres casos más fáciles de identificar en Argentina son Moria Kazan, Susana Jiménez y Mirta Ligrán, mujeres de fuerte personalidad y brillo propio. Pero, por supuesto, también han surgido nuevas generaciones que tienen su propia impronta y, entre ellas, sin lugar a dudas, destaca Mariana Fabiani, quien comenzó su carrera como modelo, inolvidable su participación en uno de los primeros videoclips de Luis Miguel, para luego escoger la conducción. Hoy. Consolidada como una de las grandes referentes de Canal 13, la joven conduce uno de los programas más exitosos de la televisión argentina pero su postura a favor de la despenalización del aborto ha generado una gran polémica. Aprovechando las fotos que Mariana sube a su cuenta de Instagram, muchas cibernautas la cuestionaron duramente al enterarse que será la conductora de Un Sol para los chicos. Uno de los clásicos de UNICEF. Punto centrado Lili Jaradure. Pasó algo en el punto belisco este fin de. ¿Se enteraron? Signo de interrogación arroba DDM-oficial porque ni lo mencionaron. Ano ah, para punto están a favor de asesinar inocentes y estarán en un sol para los chicos. Signo de interrogación cara dura ay cúcer. Punto centrado clau bajo vaca, muy careta lo tuyo de abortista un dol para los chicos almohadilla doble moral. Punto centrado espumita guión bajo de guión bajo café, eras una de mis preferidas para informarme en las tardes. Pero la postura de ustedes de usar pañuelo verde en el programa y no mostrar nada de los que luchan por las dos vidas me hizo hoy dejar de verte. Secú solo soy una de un millón, pero totalmente desilusionada con vos. Punto centrado estrella Quinto Mingoya, flaca abortista. Me imagino que no aparecerás en un sol para los chicos, ¿no? Signo de interrogación cara dura. Punto centrado Mika-Kanob, arroba Maldonado Palermo Moni dicen. Ja ja ja, ja caraduras de personas en que país vivimos tanta hipocresía. Punto centrado adrialb 124, espero no verte en un para los chicos. Punto centrado Adrialb 124, Hipócritas. Punto centrado Lucas Gerardo Pereira, desagradable lo tuyo y muy cara dura, estás a favor del aborto y vas a conducir un programa que es completamente una ayuda para los niños. Vergonzoso. Punto centrado malvillanes, espero señora Fabiani que no conduzca ese evento tan particular dedicado a niños. Ya que no se entendería qué discurso tiene. Una pena que luzca un pañuelo verde en su muñeca de manera defensiva. Y autoritaria. Un sol para los niños es una campaña solidaria para niños en diferentes situaciones de la vida. Que luchan y reciben el grano de arena aportado por los hijos Festa Nación. Creería y pienso que usted este año no debe ser la figura representante. La vida se respeta. Señora. Punto centrado Farias de Giacomo, espero tu renuncia a un sol para los chicos, si estás a favor del aborto. Lamentable. Punto centrado Farias de Giacomo, estaba encantada con ella, hoy total desilusión. Y peor si conduce un sol para los chicos. Solo lo haría para seguir engordando su bolsillo. Punto centrado Acuario Alicia, no puedo creer que te dé la cara para conducir un sol para los chicos cuando luchas por el asesinato de bebés. Punto. Punto centrado Luz en arroz, Espumita. guión bajo de guión bajo café. Somos muchos los que dejamos de verlos. Punto centrado Mica guión bajo canop que Dios te dé entendimiento y te despeje de toda negatividad. No son células, son vida. Que más gran bendición nos ha dado Dios de ser dadoras de vida. Punto centrado contra la que lastima que uses el pañuelo verde. Madre, una desilusión. Punto centrado Flavia Ocampo Esta señora va a conducir un sol para los chicos. No tenés vergüenza. Da Sasko.